Hola, soy Raúl de iPhone Digital y hoy voy a explicarte algún consejo para cuando tu iPhone tiene problemas de sonido y no funciona aunque tengas todo correctamente. ¡Empezamos! Posiblemente no vaya el sonido en tu iPhone. En este caso, en concreto, el nuestro tiene iOS 10. Y bueno, también puede ser que ocurra también con versiones anteriores como iOS 9 y iOS 8. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí podemos ver que el timbre, el sonido que tenemos actualmente, funciona completamente. Lo tenemos activado. Pues si acaso nos venimos aquí y vemos que también la barra de los altavoces también funciona. ¿Vale? Y vamos a hacernos una llamada con otro móvil para que veas que realmente no se oye nada sonido. ¿Ves? Me está llamando mi compañero y ahora mismo no estamos oyendo nada. Si te das cuenta... Voy a darle a rechazar Y mira ¿Ves? Y el timbre está puesto al máximo Yo creo que puede ser algún tipo de que se queda bloqueado alguna librería Entonces, uno de los trucos que yo hago es Por ejemplo, abrir un juego, este en concreto Da igual que sea Y parece ser que haciendo eso se activa el sonido Vamos a esperar un momento Vamos a ver que se ponga ¿Ves? Vale, ahora vemos que ya está el juego puesto Vale, vamos a ver. Salimos y en principio, para mí alguna vez me ha funcionado que se activa el sonido. Vamos a esperar. A ver si ya le haga la llamada. Y lo oímos. Vamos a ver. Vamos a cambiar para que puedas oír que no estoy haciendo ningún truco. Que voy a estar hablando todo el rato para que veas que no hay un corte durante el vídeo. ¿Ves? Y ahora ya sí que suena la, la, el sonido. Vale, otro truco que podemos hacer... Si no funciona este, vale, es el de irte a ajustes, vale, dónde está, y tenemos que encontrar Siri. Vale, le damos, algunas personas dicen, yo en caso lo tenía desactivado, eh, si tienes activado eh, Oye Siri, eh, recomiendan que lo tengas desactivado. Es otra opción también para que el problema este de audio eh, lo soluciones. Y te recomiendo que eso suele ocurrir cuando reproduces algún tipo de vídeo, hace que se bloquee el sonido. Pues si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete al canal para tener más consejos de cómo activar de nuevo el sonido en tu iPhone. ¡Hasta la próxima!